transporte en la ciudad de buenos aires se han creado cosas pues, por ejemplo el metrobús que para algunos el metrobús es carriles exclusivos no metrobús porque el metrobús es otra cosa en el mundo pero bueno son carriles exclusivos que permiten por ejemplo ya lo que está aprobado sobre la avenida juan B Justo que todos los que vengan del oeste de la capital federal de linier por ejemplo hasta el barrio de palermo han acortado muchísimo la cantidad de viajes se calcula entre un 20 y un 25 en materia de tiempo lo cual es, es muchísimo y ahora se han estrenado el de la 9 de julio y también el de la zona sur. Uh -huh. Y después está el subte, que ahora, recordemos, es parte de la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con algunos problemas que no... Para todos los días parece uno nuevo, ¿no? Sí, es sí. Una por cosa... la línea B, en particular, con la inauguración de dos estaciones, donde, bueno, ha habido una serie de inconvenientes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a debatir este tema con legisladores porteños. Está en representación del oficialismo Daniel Lipovetsky, que es legislador del PRO. Está Alejandro Bodar, de Nueva Izquierda. Y está Rafael Gentili también, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por, por sumar. sumar. ¿Mm? Gracias a los tres por estar acá. Bueno, Gracias. vamos a darle la palabra al oficialismo, obviamente para arrancar. ¿Cómo están viendo esta situación, este tema de la incursión de lo que tiene que ver con los metrobús? O que, por ejemplo, esta toma del sub, es decir, dándole, ¿están conformes con los resultados? ¿Cómo lo están viendo, Daniel? No, sí, estamos muy contentos con todo lo que hemos avanzado en lo que tiene que ver con el transporte público. Nosotros creemos que es fundamental avanzar en la mejora del transporte público en, la ciudad, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. Para eso pusimos el eje en eh, lo que es el Metrobús, que ha significado sobre todo en los nuevos que hemos inaugurado, el, el 9 de julio, un avance muy importante en cuanto al tiempo que la gente gana en viajar, en hacer ese trayecto. Realmente se calcula que más o menos es una hora menos de viaje, sobre todo para toda la gente que tiene que ir de Constitución hasta la zona de retiro. ...y ha mejorado todo el tránsito una de la zona. Una hora menos. Una hora menos, entre ida y vuelta, digamos, si uno lo hace ida y vuelta, va al trabajo y vuelve. O sea, a media hora entre ida y Exactamente, exactamente más o acá. menos. Más o menos. Eh, y realmente eh, creemos que es, una, es un avance muy importante en la ciudad. Con respecto a, al subte, creemos que también es una prioridad para nosotros. Nos hemos hecho cargo, como bien decía Rodó, eh, hace unos pocos meses. Hemos inaugurado estas estaciones de la línea B. Estamos camino a inaugurarlas de la línea A en, los, en el próximo mes en, en, en Flores y creo que también es una prioridad para nuestro gobierno mejorar el transporte público de subterráneos creo que con, junto a eso más toda la política que estamos teniendo en cuanto la, al transporte sustentable bicicletas vamos a ir conformando una política de transporte que va a ayudar a mejorar eh, de todo el transporte en la ciudad. ¿La bicicleta la están tomando como un medio de transporte? digamos para el Sí, trabajo. claro, por supuesto. Nosotros creemos que es un, un método de transporte sustentable y que además ayuda a también al ejercicio físico y además us, us, us, us, us sirve mucho para el traslado. Sobre todo el sistema de bicis es muy bueno porque la gente puede tomar una bicicleta en un lugar, dejarla en el otro, de ese lugar ir, poder trasladarse, hacer recorridos cortos, lo cual ayuda mucho, a sobre todo cuando uno está en el centro y quiere hacer trámites rápidos y no tiene necesidad de tener que tomar un taxi o caminar, en la bicicleta creo que Ahora, ayuda mucho Daniel, en el tema subterráneo sin duda parece como una de las patas más difíciles, más flojas que ha tenido el macrismo porque habían hecho promesas de varios kilómetros por año de construcción, ha habido inconvenientes, por ejemplo, esta última semana en la línea B con la inauguración de estas dos estaciones, las denuncias de falta de seguridad, ¿no sienten que en eso es una pata débil que justamente tiene el macrismo? No, a ver, yo creo que nosotros, digamos, del servicio nos hicimos a cargo hace muy poco tiempo. Con respecto a lo de la línea B, los temas de seguridad realmente creo que fueron resueltos. Incluso hay un fallo judicial que lo ha, hecho, lo ha determinado claramente, que estaban en condiciones de ser eh, inauguradas las estaciones y por eso fueron inauguradas. Nos parece que las medidas de fuerza tomadas por los metros delegados en realidad tenían más que ver con una cuestión política que con una cuestión de, de verdaderas causas. Sin perjuicio, que nosotros creemos que que toda medida que los trabajadores tienen como método de, de, de lucha las huelgas o los paros, sino nos parece lógico que, que, lógico que así sea, pero siempre hay que utilizarlos con prudencia, con seriedad, y en este caso, y no con objetivos políticos, sino con el objetivo de defender a quienes ellos defienden, que son los trabajadores. No nos olvidemos que en los subtes viajan muchísimos trabajadores, igual que ellos, y por lo tanto hay que ser muy prudente cuando uno toma una medida como parar un servicio durante tanto tiempo. En el, por lo tanto. Me parece que en el caso de la línea B creo que es una ha sido, digamos, una buena medida haber inaugurado las estaciones. Me parece que va a ayudar. Hay más de 50.000 personas que se incorporan al servicio nuevamente. Pensemos que llega hasta Villurquiza, donde van muchos estudiantes de la UBA a la, a la sede de Drago. Con lo cual eso va a ayudar muchísimo a, a que muchos más chicos puedan llegar a estudiar y viajar hacia la universidad con ganar tiempo de, de, de menos tiempo de viaje y más tiempo, para tiempo libre o para estudiar o para lo que sea. Y respecto en general al tema del subte, me parece que bueno a partir de ahora nosotros tenemos una responsabilidad que es hacernos mejorar el servicio que venía siendo prestado, controlado por el Estado Nacional, eh, que realmente nos eh, entregó en condiciones bastante malas. Y creemos que hay que mejorar sobre todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio, por eso vamos a poner el eje en, en la línea A, que ya inauguramos las estaciones, eh, inauguramos eh, los, los coches nuevos que tienen aire acondicionado, vamos camino a poner el aire acondicionado en las líneas B y D, y estamos eh, cambiando muchísimas de las de, vamos a cambiar muchísimas de los trenes para que sean más modernos. Ahora, con relación al tema subte, ¿no? El tema subte tanto. Alejandro Bodar, como Rafael Gentili, tienen alguna, algún tema metido ahí. Por ejemplo, Rafael Gentili pedía una auditoría de la gente de Metroides a ver efectivamente qué es lo que se había hecho, qué horas se habían hecho. Finalmente, creo que nunca se conoció esa auditoría, nunca se hizo. Y después está justamente Alejandro Bodar, que hizo, fue quien presentó ante la justicia este reclamo por el estado en que estaban estas dos estaciones, respaldándose en documentación que finalmente vos dijiste no dio lugar a la justicia. Pero después, cuando se empezó a usar el servicio, nos dimos cuenta que un poco de razón tenían, digamos, se descarrilaban los trenes, se pasaron cosas, digamos, en el medio de todo eso. Yo no sé si en qué quedó eso, Alejandro. Ah, y y los lo centrales que hasta el día de hoy no se podido normalizar el servicio, más allá de la, de, de la realidad no es cierto de, del PRO. Yo creo que ahí el PRO lo que quiso hacer era el, el, Cuando se inauguraron las dos estaciones estas en litigio, era el último día... ¿Dónde está autorizado el gobierno a inaugurar cosas? Esa semana inauguró el Metrobús, aunque faltaban todavía algunas por cosas más. de la hacer. campaña electoral, ¿no? Claro, era la campaña electoral. Eh, yo soy defensor del subte, por lo tanto quisiera que todas las semanas estuviéramos inaugurando estaciones y que se hubiera cumplido lo de los 10 kilómetros, eh, ¿no es cierto?, por, por año. O sea, pero tampoco se puede hacer cosas sin tener en cuenta la seguridad. Eh, hace unos días se cumplieron 18 meses del accidente de 11. ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera hecho caso a los trabajadores que venían denunciando irregularidades por parte de la empresa? A lo mejor no tendríamos que haber sufrido 52 víctimas. Acá hay trabajadores que denuncian casos reales de inseguridad y que yo creo que hay que atenderlos, porque acá ha un vaciamiento. Yo, yo creo que no hay salida para todo el sistema de transporte argentino y en particular, si hablamos de Sucre, si no tomamos en cuenta que le hemos dado a empresas un servicio... Que, que, del cual el estado no se puede desprender, es como desprenderse del hospital yo siempre cuento un caso, si, si todos los hospitales fueran privados habría gente muriéndose en la puerta porque si no tiene dinero no lo atenderían en el transporte público pasa lo mismo, o sea, ¿qué, qué ha pasado? se le dio dinero, dinero, dinero a empresas que se lo han llevado eh, a, a sus bolsillos no han invertido lo que tenían que invertir y ha habido un estado ausente que no ha controlado, no, no, no ha pedido ni siquiera las auditorías vos caso, vos, eh, por ejemplo, mencionabas el tema este del aumento el 16, eh, la segunda apelación del gobierno de la ciudad le salió en contra y volvió a ratificar la Cámara, ya no, no, no el juez de primera instancia, sino la Cámara, eh, el, la cautelar por la cual no pueden aumentar. ¿Por qué? Porque nunca pudo el gobierno de la ciudad mostrar una auditoría donde se mostraran los costos, dónde va el dinero, o sea, pero a pesar de no tener esos datos, se le dio a la empresa... Eh, la posibilidad de seguir con la concesión, o sea, yo creo que ha habido una connivencia antes con el gobierno nacional, pero para mí el PRO que sigue con esa connivencia con la empresa que nos lleva a que, a, a que no se solucionen las cosas. Eh, eh, Rafael, ¿nunca se hizo la auditoría? ¿O nunca se mostró? ¿Va? Seguramente se a haber hecho. Se supone que ahora está la auditoría de la ciudad empezando a hacerla, pero no podemos perder de vista esto. Nosotros este año tendríamos que estar inaugurando los últimos 10 kilómetros de los 60 que ya debería haber hecho Macri se hubiera cumplido con su promesa electoral y no podemos inaugurar las estaciones que hizo Tellerman e Ibarra que son estas que estamos hablando de la B la de, y la de, la de, de la A y la o, de Flores, o sea, Flores, la, claro tendríamos que estar inaugurando 60 kilómetros más o sea, el, el, el tramo 60 o sea, la duplicación de la red por la promesa de Macri y no podemos inaugurar las estaciones que hizo hicieron Telerman y Mac y, Ahora, y, y, y antes, Barra. Antes de ir ¿no? esa... pregunto, cuando se denunciaba por ejemplo, lo de la línea B, las nuevas estaciones que tenían filtraciones, que agua por todos lados. Ahora, entren de ser los que tomamos subte sabemos, vos te vas cuando vas por los túneles y mirás un poco por la ventana, si no está pintada la ventana, hay filtraciones por todos lados, es decir, agua entra por todos lados, es decir, hay un tema complicado, me parece que en principio... Hay un túnel que pasan trenes y autos que, que pasa por el canal de La Mancha, o sea, eh, tenemos el túnel subfluvial acá, o sea, no es, la ingeniería tiene resuelto el problema de hacer túneles con, con el agua de por medio. Acá lo, lo importante es decir que las estaciones estas que se estaban por inaugurar siempre estuvieron a cargo de la ciudad, porque la extensión del subte siempre estuvo a cargo de la ciudad, entonces la ciudad no pudo prever, el 25% del material rodante del subterráneo está fuera de servicio, el 25%, con 45 millones de dólares, o sea el equivalente al 5% de subsidios que recibieron Metrovías en estos 10 años, con el 5% se ponen todos esos, esos vagones en servicio porque todos tienen, la mayoría son reparaciones menores, entonces hay una decisión que tomaron la empresa y los gobiernos que la tienen que controlar, el gobierno nacional y el gobierno nacional, de que esos vagones no se reparen. Y vaya a saber, y nosotros hemos mostrado cómo Metrovías, no Metrovías, el Grupo Rollo, ha utilizado esa plata de los subsidios para financiar empresas del propio Grupo Rollo y enriquecerse. Entonces, acá hay una... Este, este, este, surte, ¿Viajamos mal? Porque quienes gobiernan decidieron que viajemos mal. Entonces, ahora, esa es la clave. ¿no? no hay problema. Macri tuvo toda la plata que necesitó para hacer el subte. Cada vez que vino a la legislatura a pedir plata para el subte, la legislatura se lo dio. No la usó. Entonces, ahora, esos, eh, tenemos, hoy enfrentamos ese problema. Sin algunas estaciones, todos teníamos que estar con los globos, festejando que hay nuevas estaciones. Y lo que estamos es sufriendo las nuevas estaciones. Es ridículo.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 Tenés los trenes, el Urquiza tiene el 40%, que también es de Metrovías, el 40% de la flota sin usar. Los trenes del Urquiza los metés en la línea B sin problemas porque se adaptan a la línea Pero B. Parte de la Entonces, ferrovia, hay una decisión, que, de eso no haya acuerdo. Yo de que el gobierno de Macri, de que que gobierno de Macri está, está más preocupado o sea. en hacer eh, no. inauguraciones o actos No siento, que le puedan servir como efectos especiales que solucionen el problema del transporte. Por ejemplo, hizo lo de la 9 de julio el, el Metrobús de la 9 de julio abajo pasa un subte eh, por, hay dos, eh, dos carriles exclusivos que se podrían haber utilizado al costado de la 9 de julio, sí, hizo sí, esa bueno, obra ha mejorado, es independientemente de eso, ha mejorado, la mejorado la muchísimo el transporte de los colectivos que entran la de gente, provincia Exactamente. la gente sigue dejando colectivo yo lo que te no digo son lo incompatibles siguiente. el colectivo con el subte y sí. con respecto Intenta a los controles a lo, que lo, que dijo, lo que dijo un poco acá el compañero del PRO que a partir de que hicieron esa obra está todo bien ahora la gente que viaja todos los días, que viaja todos los días yo no sé si el PRO lo ve, pero por ejemplo, cada vez hay mayor cantidad de autos y es un caos mayor circular. Bueno, ¿Por qué? Ahí, Para ahí, mí, ¿por qué? porque, les, porque no, se no, no, apuesta más no, no, no, no, al colectivo no, no, al, y no al subterráneo. No, no, no, nosotros apuntamos hay, a las dos cosas, no estamos de acuerdo con eso. Lo que nosotros decimos es que hay muchísima gente que viaja en colectivo y hay muchísima gente que viaja en subterráneo. La gente viene de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, perdón, a trabajar a la capital no puede venir al subterráneo porque obviamente. ¿Me podés decir no? un lugar del mundo donde se haya hecho una obra por encima de donde hay un subterráneo? Porque precisamente, todo sistema de transporte es articulado tiene que tener, no es cierto, una articulación entre los trenes, que acá no lo hay tampoco, entre todos los trenes que vienen del conurbano entre el sistema de subterráneos, colectivos premetros, no es cierto, o sea es una, bueno, depende una, de diferentes sí, son redes, claro, que unen. son redes que unen, acá, y la realidad acá en la ciudad no hay y, y el gobierno macrista ha decidido como política hacer obras que le pueden servir para hacer propaganda como la que se ve, porque eligió no. la 9 de las obras son para mejorar el por servicio ejemplo, de la gente, no para por hacer ejemplo, propaganda en la el, gente en lo el está sur, nosotros presentamos el metrobús la gente lo metro. usa no es que es una propaganda no es un cartel el metrobús, el metrobús hoy la gente lo usa y lo y vos sí, querés y decirle a la no gente preparado. que por un kilómetro han solucionado el problema del transporte no no yo no digo no que no tengo ni idea de dije lo que es, que es que no, no, no, no, la yo la dije gente que, que yo... viaja en los no, no, que no, viaja en no, los no, colectivos muy equivocados yo no, digo no, que hemos solucionado el transporte público que mejorarlo y obviamente todas las otras cosas que están hacemos son son muchas cosas Claro obviamente la falta, la como que, siempre. Que siempre que no falta, hay... obviamente. Siempre más para no forar, claro. Lo que, lo que no hay acá es una visión integral que no es solamente de la ciudad, sino de la región metropolitana. ¿tá? No hay una visión integral. Falta la provincia para eso. Sí, sí. Claro. Hay un ente metropolitano que ninguno de los tres gobiernos les interesa... La, el gobierno de la movilidad de la Ciudad de Buenos Aires debería estar en manos de un ente metropolitano ni del gobierno de la ciudad ni de la provincia y mucho menos de la nación. Deberían ponerse de acuerdo ahí y de ahí se debería unificar. No debería ser parte de la discusión política de lo que pasa en Rosario. Vos tenés el ente de el Metropolitano de Transporte en Rosario donde participan todas las fuerzas políticas. El vicepresidente de ese ente es del peronismo, que es de la oposición en el Consejo Deliberante. Y ahí acaban de presentar su plan para los próximos, a partir del 2015 van a cambiar toda la estructuración del transporte no es un problema de la política la política no tiene que discutir cómo, tiene que decir dónde saca la plata, para hacer las cosas que hay que hacer para que la gente se mueva en el menor de eh, la nosotros o sea, coincidimos en la... esto, esto es que para eso hemos pedido que el Metrobús a ver, extienda la provincia nosotros coincidimos no es, que ver, tiene que haber una el política metropolitana del Metrobús, eh? nadie puede negar el Metrobús, Déjeme, una negar el colectivo hablamos de eso no es Metrobús, es más colectivo decir lo que es, que acabo, es otra cosa es un transporte articulado de acuerdo ¿eh? con amigo, lamentablemente pero es más colectivo lo, a, lo no, que le usted quiero, plantea les sí, hay, la, la gente usa el, lo que un, puede hay o sea, un factor sí, sí. que acá que son los taxis y los autos porque hay mucha gente que decide venir en auto sabemos que hay una expansión en todo lo que es el mercado automotriz que mucha gente ha comprado su bueno, auto la gente viene pues no le queda otra porque si hubiera un sistema de transporte dejaría el auto en un lugar se tomaría un subterráneo pero acá nada está articulado el tema de semáforos en la ciudad un desastre ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con el sistema de semáforo? Excepto lo de la 9 de julio, dejan de que funcionan funcionar espectacularmente. Y no, viene un colectivo hay y, problemas y abre el de verdad. Es decir, todas las mañanas, por ejemplo, cuando hacemos el noticiero de la mañana por ejemplo, el reporte de tránsito siempre dice Texas, no están funcionando tal semáforos en un barrio, en otro barrio, en algunas avenidas es decir, ¿hay algún problema en ese sistema? No, bueno, hay semáforos que son muy antiguos hay que cambiarlos tecnológicamente, pero eso se rompe más, más que otros, los nuevos son mucho más, funcionan mucho más eficientemente Estamos Es decir, la ciudad está dividida entre los que se programan de un centro de control donde ahí se pueden regular lo, todo lo que tienen los semáforo y hay otros que se van y se programan a la mano No, no, no, todos tienen, tienen un control pero hay semáforos que están puestos, tienen muchos años de antigüedad, 20, 30 años, 40 años que obviamente tienen más dificultades y por eso se rompan más y hay que ir cambiándolos, reemplazándolos, el costo de los semáforos es bastante alto y hemos ido instalando nuevos, que eso funciona mejor, por eso la 9 de julio como decía recién Rafael, funcionan bien y hay otros lugares donde también funcionan muy bien hay en otros lugares que son más antiguos, que se van rompiendo y hay que ir reemplazándolos, que estamos en ese proceso, además no nos olvidemos bien. que también hay que agregar lugares donde constantemente tenemos pedidos de nuevos semáforos, porque obviamente al aumentar el tránsito, hay eh, arterias que antes no necesitaban semáforos, que hoy lo Mira, necesitan ese es, un, ese es un buen punto, porque cualquier política de, para mejorar el, el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires tiene que plantearse como objetivo sacar semáforos, no poner semáforos. La Ciudad de Buenos Aires está, eh, tiene un promedio de semáforos eh, impresionante, excesivo y es parte del de problema que tiene para la fluidez del tránsito. Obviamente hay un problema de seguridad vial, por eso se ponen semáforos, es la mejor medida la, o la medida más fácil de atacar los problemas de seguridad vial. Ahí están todas las... Este, tiene que ver también, ya no solamente con los gobiernos, la campaña de difusión que tiene que hacer el gobierno, sino nuestra propia conciencia de cómo manejamos. Claro. Pero realmente tenemos que mejorar nuestras condiciones de manejo para, porque tenemos que sacar semáforos de la ciudad de Buenos Aires porque no puede, porque eso traba la fluidez del tránsito. Esto lo dicen todos no, los especialistas sí, para eso tenemos que hacer una. Hay que mejorar Ahora, mucho todo lo que tiene que ver con la cuando se discute el Metrobús, sí, Metrobús no. no policía, lo que pasa es, por eso yo la decía cultura, que no hay una estrategia, cultural. no hay un plan. Si no, hay un plan tiene, los gobiernos tienen que incentivar no un cambio cultural. ¿Ah? Déjame decirte Tienes esto que a a ir, en, ir, sí, en términos porque, del plan general Cuando vos tenés un plan general y tenés que mover Tantos millones de personas todos los días De, la, de un lugar hacia el otro Y claramente Eso es el tren y el subte El tren y el es que subte sea, Después lo otro es complementario amor de Tren, de subte, de subte de tranvía En aquellos lugares para también hacerlo sustentable ¿sí, Ecológicamente, el tranvía para que de te des una idea Es más caro que colectivo, pero es 10 veces más seguro el transporte ah, se hacemos. frena con mucha mayor rapidez que un colectivo no, entonces, y el servicio vos, tiene no que se ser estatal que no podemos seguir dejando en manos, manos realidad, privadas no en manos privadas a la cual le damos dinero, dinero, dinero y después no controlamos, no invierten y cada vez estamos peor hemos ah, puesto millones pues, y millones y así bueno, estamos la auditoría que hablabas hasta octubre tenemos tiempo vamos a esperar el resultado de la auditoría tenía octubre que hacerla para, para, para julio, y en octubre van a pedir otra prórroga veremos en octubre veremos que dice la auditoría gracias a los tres Vamos a la pausa, ya volvemos.